Hola soy Carlos y en este video te voy a enseñar a usar dos métodos para que puedas recuperar tus contactos El primer método es con UlData, un software que les dejo en la descripción Aquí con el dispositivo conectado vamos a marcar la casilla de contactos Únicamente la casilla de contactos Y luego le damos al botón verde que dice iniciar análisis Para que el programa nos busque todos los contactos que en alguna vez hemos eliminado Que hemos Borrado. Este procedimiento puede tardar un par de minutos según la velocidad de nuestra computadora y según la información que tengamos en nuestro dispositivo. Una vez finalizada, ya acá vamos a poder ver esa información, la información seleccionada y nosotros vamos a marcar eh, la opción de mostrar los contactos borrados o eliminados. ¿Ok? Para poder visualizar todo el...